¿Qué haciendo, hombre? Rápido, preste a ver. Es se que lo mandé fuera a la tienda. No ve que tengo aquí al agua hirviendo para el arroz. Es que estaba atrapando pokémones ¿Qué es eso? Son como unos animalitos. Ay, que... ¿No animales? No me vaya a traer acá que yo soy de después la que tiene que andar limpiándole la boca. No, no, son de verdad, es un juego. Uh -huh. Ah, se quedó jugando maquinitas. Claro, con razón salió corriendo, apenas le dije del arroz Es que tenía que aprovechar porque con el celular voy buscando por la calle pokemones O pokeparadas en donde me dan pokebolas porque... Y con las pokebolas puedo atrapar pokemones Es que me gusta atrapar, quiero convertirme en un maestro Pokémon. Sí, pues atrapa esta pokechancla ¡Ay! ¿Pero por qué me pega? ¡Pokechi! ¡Pokechi! Porque usted no se pone allí en algo que valga la pena apreciarme la chancla!